Por más de 57 años, nuestra Universidad de Pamplona tiene presencia en la Región norte santandriana, aportando profesionales generadores de cambio e impacto social para el país. Hoy con nuestra sede principal en Pamplona, presencia en Cúcuta, Villa del Rosario y diferentes centros regionales de educación a distancia ubicados a lo largo del territorio nacional. Contamos con más de 24.000 estudiantes en pregrado y posgrado, que han depositado su confianza en nosotros como motor para cumplir sus sueños y materializar sus proyectos de vida. Somos una institución que le apuesta día a día a la calidad, desde la academia, la investigación y la extensión. Trabajamos con pasión y responsabilidad, pero sobre todo, unidos y comprometidos para alcanzar la acreditación de nuestra universidad. Con varios programas acreditados, otros en espera y un avance significativo en la ruta trazada, respondemos al reto de ser líderes en la formación de profesionales competitivos y egresados orgullosos de su alma mater. Nuestros estudiantes cuentan con amplios y confortables espacios académicos, escenarios deportivos, culturales, científicos, tecnológicos y de esparcimiento que favorecen el desarrollo de sus capacidades en diferentes áreas del saber como… Artes y Humanidades, Ciencias Básicas, Ciencias Agrarias, ingeniería y Arquitectura, Salud, Educación y Ciencias Económicas y Empresariales. Dentro de esos espacios se encuentra la Granja Experimental Villamarina, un lugar ubicado a 20 minutos de la ciudad mitrada en la vía Cúcuta-Pamplona. En ella, estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias cuentan con áreas para su desarrollo académico e investigativo. Por su clima imponente, diversidad de flora y fauna, zonas deportivas, eco -recreativas y de integración, Villa Marina se convierte en el lugar perfecto para que la familia Unipamplona y demás visitantes compartan y se conecten con la naturaleza. Pensando en el bienestar de nuestros estudiantes, la Universidad de Pamplona promueve y apoya el desarrollo de grupos culturales, artísticos y deportivos, que se complementan con múltiples beneficios que facilitan y contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida. Con nuestros investigadores reconocidos por Colciencias, grupos, semilleros de investigación, alianzas y convenios, nos destacamos por nuestro aporte a la ciencia, tecnología e innovación, con resultados que impactan positivamente nuestra zona de influencia y trascienden a nivel nacional e internacional. Administrativamente, somos una institución que garantiza un manejo eficiente y responsable de nuestros recursos, superando el 83% de efectividad en el cumplimiento de nuestras metas en la medición de indicadores del año 2017. Entendiendo la dinámica y coyuntura actual de Colombia, asumimos un papel protagónico en la región, participando en espacios y convenios con diferentes entidades del orden territorial y nacional, tanto públicas como privadas, que permiten nuestra intervención social con aportes significativos a las comunidades. De esta forma, la Universidad de Pamplona se fortalece y posiciona como una institución formadora de líderes para la construcción de un nuevo país en paz.